Y Coldplay continúa aquí en la Argentina, lleva solamente dos shows y le quedan ocho más por delante. Tiene que completar los 10 estadios monumentales, por eso esta noche y mañana completan los shows del mes de octubre y después pasamos a todo lo que sucede en el mes de noviembre. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Ese es Chris Martin que anduvo por las calles de Buenos Aires, entró a una disquería donde además claramente venden instrumentos musicales, ¿Y qué hizo? Se puso a tocar, chicos. Un genio. Es la disquería. ¿Podés creer? La gente que estaba allí atendiendo no. no lo podía creer y empezaron a grabarlo para poder subir a Chris Martin a las redes. Sabes qué es lo más lindo de esto? Sí. Que por ahí te encontrás personas que son eh, figuras públicas, son muy conocidas y que establecen una distancia muy grande y actúan sí. raro. Y estos que están. Maravilloso. En el top, eh, Maravilloso. Van y interactúan con la gente y son uno más. Y me parece que así tiene que ser. Chicos, podemos contar buenas y malas. Tuvimos una muy mala experiencia hace poco con Robert De Niro en las calles de Buenos Aires. Sí, cuando le dieron un una foto. Una mujer le pidió una foto y él le dijo, no, no, no, no. Y, le, y hasta le dijo maleducada, ¿no? Por acercarse y pedirle una fotografía. Digo, hay que ver el humor que tenía, hay que tener en cuenta muchas cosas, pero claramente uno espera otra cosa de estas personas públicas. O después tenés eh, un Chris Martin, por ejemplo, que anda por las calles, porque anduvo por, por, por Palermo más temprano, sí. eh, el, el bajista hace unos días había estado en el Malva. Digo, están paseando y están conociendo la ciudad a la cual ya han venido, pero aprovechan a conocer más lugares. Y a pasear un poquitito por las calles de Buenos Aires Ciudad que muchas veces le sucede a los extranjeros en, en general Que como creen que esto es Latinoamérica Llegan a Buenos Aires y se van a encontrar con un par de indios Dando vuelta, ¿no? Alguna carretela por allí Y se o sea, encuentran, con, servicio, ciudad se encuentran vueltas, con ciudades ¿no? extraordinarias como, es, como lo es Buenos Aires, que es una ciudad maravillosa Y, y no lo pueden creer y, y comienzan a disfrutar de la ciudad De la noche porteña, que es una noche muy intensa, entonces la verdad es que la terminan pasando muy, muy pero muy bien. Eh, hace poco tuvimos a Dualipa, que también salió a pasear por la boca y a sacarse fotos con, con la gente que se iba encontrando en la calle. Podés hasta no ser fan de Chris Martin, pero si te lo encontrás, claramente una foto te vas a sacar. Y lo más bonito es que le regaló entradas a la gente del negocio, ¿no? Hermoso. Solidario, horrible. Exactamente, exactamente. Eh, para el mes de noviembre quedan más funciones, eh, más conciertos. Estamos hablando del día 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre. Así que eh, les espera una ardua tarea por delante. Y así todo, se toman el tiempo para pasear un poco por la ciudad de Buenos Aires y disfrutar con la gente. Bueno, gracias, Rodi.